Derechito al vicio, somos RC cine y en esta ocasión especial venimos a traerte un unboxing de un pack metálico El juego de cartas de Pokémon, pero no son de cualquiera de Pokémon. No sabemos si son las de Pokémon del 2017, las Volcanion, o las que salían antes, o las de Pokémon GO. No lo sabemos, pero en este pack metalizado van a venir tres sobrecitos más una chapita metalizada donde tenemos acá a la buena de Diance. me parece que es Diance o la evolución, diciendo Llegó marzo. No, porque no quiere comenzar las clases Pero bueno, nosotros ya nos pasamos marzo Así que esto no, no va a servir para el año que viene, claro que sí Así que vayámonos derechito al vicio juntos para abrir este pack Este pack todo selladito, completamente sellado Recuerden que si algo no está sellado, si algo no se abre, no es un unboxing Entonces sí, vamos a requerir ayuda para poder abrirlo So, wow, Esta semana la verdad se nos pasó bastante rápido Esta semana la verdad que pudimos volver a clases, Pudimos estudiar un poco Pudimos zafar de un examen a pesar de que tuvimos un profesor mufa Ay Dios, como odiamos a los que les lamen las botas a los profesores Los odiamos Pero bueno, nosotros aún así pasamos sin tener que ser un lameloide Un lameloide fenomenoide Pero bueno Entonces en la semana... Para descontracturar, para poder compensar que haber superado eso, nos conseguimos este paquetito que está completamente sellado, de una colección antigua que se estaba acá en Argentina hace un par de meses, oficial dice, claro que sí. Con varias chapitas. Tenían 100 chapitas para coleccionar. Tenías una de Zapdos a lo loco. Diciendo, no, se me cayó una carta. Estas son las de Pokémon Serie 2. De este pack metalizado. ¿Nos saldrá un Hengar? Claro que no, porque los tenemos acá afuera. La chapita. Y tres sobrecitos del 2017. Pero como dijimos anteriormente. Si no se abre frente a la cámara. No es un unboxing. Así que esto completamente sellado vamos a tener que utilizar la fuerza de los auspiciantes o la fuerza de tenemos un... <risa> seamos civilizados digamos podríamos usar tijeras chicos recuerden usar tijeras bajo supervisión de un adulto alguien capaz o podemos usar cuchillos o los si sos alguien como yo un dinosaurio rex así que chicos ustedes no utilicen cuchillos por favor ustedes utilicen tijeras como gente civilizada y Van a poder hacer unboxings sin que salgan heridos, sin que hayan bajas neces necesarias. Pero bueno, uh, se está haciendo un poco difícil. Vamos a tener que estirar de lado a lado. Vamos a ver. Na, na, na, na. Y esta semana, chicos, también conseguimos varios paquetitos para poder mostrarlos, para poder unboxear en el canal. Así que por favor no se lo pierdan. Y si lo ven, digan, ¡sí! ¡Lo revimos! Para que sepa que están ahí del otro lado de la pantalla. A veces YouTube me dice, che, te vio este video una cantidad de gente, pero, y yo digo, ¿y la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están sus comentarios? Y, ah, mirá, ya pudimos abrirlo, ya pudimos abrirlo ahí, gracias a nuestro amigo el cuchillo, el cuchillo para adultos, Lo cual, chicos, ustedes usen tijeras. Y en la caja, bueno, la caja está bastante linda, está impresa en cartón con todos los elementos, con todas las energías que hay alrededor, de todos los tipos de tus Pokémon. Abrimos y tenemos los tres sobres sinis tenemos por acá: tres sobres de Pokémon Sol y Luna Serie 2 del 2017. Y para empezar, esto es de la etapa de evoluciones. Para empezar. Vemos acá la chapita metálica y es, es lata pura, es realmente lata, o sea, es durita, es durita, brillante, está bien impresa. ¿Y dónde la puedes colgar? En la puerta de tu oficina, en la puerta de RS City, no lo sabemos, pero está bastante buena. Pensar que podés coleccionar otras más está bien hecha de chapitas. ¿Quién las coleccionará las 100? Un super fanático, pero bueno, son un montón. Vamos a ver que en la serie 2 no sabemos cuántas cartas venía por colección. Lo tenemos ahí, a tu gato preferido, al gato futbolista. Va, no es el gato futbolista. Y el otro lado vemos que estas son las de las oficiales de Planet Game. Planet Games, dice que contiene 5 cartas, atención, no es conveniente para niños menores de 3 años, porque los niños menores de 3 años apuestan sin saber a qué equipo apostar, y pueden comer algo que no deberían comer. Y el otro lado, dicen... ¡Exactamente lo mismo! Así que bueno, vamos a abrirlo, vamos a ver qué nos sale, vamos a ver qué tan copadas están. Ya de por sí, el paquete que tiene acá el sello de evoluciones, son de luna, tiene estas cositas que son de las cartas oficiales originales. Cuando la das vuelta? Esta colección no la habíamos abierto nunca en el canal. Creo que no. A ver, ya tenemos una carta ahí dada vuelta. Vamos a darle doble vuelta. Son más o menos la parte de atrás parecidas a las del TCG. Más o menos que sigue el mismo patrón, solamente que con dos veces Pokémon y la Pokébola. Como que tratan más o menos de parecerse. Son cinco cartas. Bien. La primera que nos encontramos es... Lo tenemos a Ballbeat. Con 2500 puntos de defensa y 3500 de ataque. Ballbeat, que es tipo bichito. Tiene a ver, ¿qué dice acá abajo? El número de la carta es el 206. Y el otro lado dice el número del Pokémon 313. Ah, está bueno que tenga esa información. Está bueno que tenga esa información de tu Pokémon. Y el otro lado tenemos a bien lo tenemos a sol galeo uno de los Pokémon legendarios de sol y luna acá te dice que es la evolución de cosmo End, que también fue la evolución de cosmo y tiene 4800 puntos de defensa y 5200 de ataque vamos a ver también que sol galeo es tipo metal y psíquico que es el Pokémon 2, 791 y 301 de esta colección seguido por tenemos a uno de los perros más importantes, va, se le dice Pedro, perro pero es un cuadrúpedo de esta saga Que tiene 3900 puntos de ataque, 3600 de defensa y es Terrakion Terrakion que es también tipo lucha y tipo tierra es el Pokémon 639 de la colección y 255 de esta saga. Vamos a ver, en el siguiente nos encontramos al pequeño Pokémon Arbusto. El zorrito arbusto, Jaime En su forma arbusto, porque después tiene su forma alce. Eh, tiene 3200 puntos de ataque, 3200 de defensa. Y es el Pokémon 492 de la Pokédex y 235 de esta colección. Seguido por... Lo tenemos a Garbodor, que es tipo tóxico, como tu ex, tóxico, como tus compañeros, tóxico, como el chorizo de estar después de estar 6 horas al sol. Bueno, tiene 3.400 puntos de ataque y 3.200 de defensa, y es la evolución de Trubish, y es el Pokémon 569 de la Pokédex. Vamos por el siguiente sobrecito. Bastante bien hasta ahora Che, le dijimos quiénes eran los auspiciantes en esta ocasión ¡Claro que no! Los auspiciantes de este unboxing son... ¡Claro que sí! Nuestros amigos ¡Turrones Nuts! ¡Turrones Nuts! Que son cada vez más duros... ¡Ah no! ¡Pará! Están re blanditos Están re blanditos estos turrones ¡Qué bien! Porque cuando están duros son difíciles de morder Y muchos viejos se pueden lastimar Así que sí, turrones Nuts bueno, abrimos este segundo sobre. Vamos a ver qué nos sale. Está, buah, está difícil de abrir. Hay veces que abrimos sobres que son o muy fáciles de abrir, o otras que son muy difíciles. Y acá nos encontramos. 5 cartulis. Esta está como un poco pegada. Ah, ¿por qué siempre hay una dada vuelta? ¿Por qué? Y encima nos spoilea. Bueno, la primera que nos encontramos es a Gligar. Gligar que tiene. 1000 puntos de ataque, 1300 de defensa, es la evolución de Gliscor y es el Pokémon 207, tipo bicho y tipo volador. ¡Bicho, bicho, bicho! Como el que se, que se come tu tía. Vamos al siguiente que es... Eh, ¡Ay, tu tío también! ¡Hay bichos para todos! Pero bueno... Después tenemos a Gurgeist. Gurgeist, que tiene 2700 puntos de ataque, 2400 de defensa. Es la evolución de Punkabu, el Pokémon Calabaza Siniestro. Es tipo... Ah, mira, es tipo hoja y es tipo fantasma. Y es el Pokémon 711 de la Pokédex, seguido por... Tenemos a Florges, Florges, no es el barrio de Florges, es otro. Es la evolución de la Baby que evoluciona en Floted. Tiene 3300 de ataque, 3600 de defensa y es el Pokémon 671 de la colección. ¿Es tipo planta, es tipo flor o es tipo hada? Me parece que es tipo hada este. Y oh, mirá, hay cartas metalizadas. El siguiente ya lo vimos, apenas abrimos el sobre, es nada más y nada menos que... Magmortar, tipo fuego, de la evolución de Magby y Marmar, lo tenemos acá con 3200 puntos de ataque, 2800 de defensa, y es el Pokémon 467 de la Pokédex. Y la siguiente carta que nos encontramos, metalizada, es... mira mirá qué lindo efecto, es, mira está metalizada de la misma forma que las cartas de Dragon Ball Super que abrimos acá un par de veces pero con ese, con ese fondo azul bastante copado, me gusta me gusta que tengan estos efectos las cartas este es un Florlass con 3800 de ataque, 3300 de defensa es el Pokémon 478 de la colección y es tipo hielo y tóxico tan fría y tóxica como tu cruz de Twitter pero bueno, a ver qué más es la evolución de Snorunt y Glally me gusta mucho el efecto metalizado Claro que sí. ¿Saldrá una Poké Chapita en el último sobre que tengamos? ¿Saldrá o sea, creo que no? Porque supuestamente en algunos sobres te podían salir Poké Chapitas, en otros no. Pero acá ya teníamos la Poké Chapita salida afuera. Está de acá, bastante linda, bastante copada. Pero bueno, vamos a abrirlo. El último sobre de la serie 2. Nunca lo habíamos abierto en el canal y no se quiere abrir tampoco vamos a tener que pedir la ayuda de tenedor ah re que no <ríe> de una tijera bueno acá ya, ah mira este ya está marcado en la parte de atrás, significa que tiene efecto una de estas cartas, la que está dada vuelta ahora, la va, va a ser la primera que mostremos, ya está porque parece que lo hacen ahí adrede Pero bueno, la primera carta que nos encontramos es Porygon Z De la evolución de Porygon y Porygon 2 Lo tenemos acá con 3300 puntos de ataque Tenemos a Porygon Z con 3100 de defensa Y es el Pokémon 474 de la colección Tipo Metal, Heavy Metal Seguido por... Lo tenemos a Snizzle Lo tenemos a... Uy lo tenemos a Snizzle con 1300 puntos de ataque, 900 de defensa y es tipo oscuridad, es tipo oscuridad y hielo, ah, hielo qué raro, pero no, tiene que ser oscuridad, es rarísimo que tenga este tipo acá, pero bueno, no, es el Pokémon 215 y es la evolución de Weavile, mm. seguido por Brawler. el cangrejo luchador con 1200 puntos de ataque y 900 de defensa, es el Pokémon 739 de la colección Y es tipo lucha Y por último, vamos a ver Ah no, todavía hay más, todavía hay uno más Lo tenemos acá a Iggersfield, Pokémon Conejo El Conejón de la Suerte Con 1700 puntos de ataque y 2100 De defensa Es, a ver, de tipo lucha Y tipo, no, tipo tierra y normal Con 600, es el Con el número 660 de la Pokédex Es la evolución de Bunelby y por último, a ver si, sí, la última carta de esta tanda, metalizada, es... mira qué cool! Es el Mega Megalatios, es el Mega Megalatios todo ahí azulado, metálico, con 5.500 puntos de ataque y 5.300 de defensa. ¡Me re sirve! ¡Me sirve mal! ¡Y ¡Me mega sirve! ¡Está buenísimo! Porque es tipo Hada y es tipo psíquico encima, este Mega Megalatios. ¡Wow! Es la 381 de la Pokédex y no lo hubiésemos imaginado que nos saldría en este super unboxing de este paquetito metalizado. Wow, ¿Valió la pena? ¿Realmente está copado conseguir estos packs así, todos selladitos? Comentanos debajo del video si te gustaría conseguir uno de estos. Sí, porque encima nos salió, nos salió Sol Galeo en el primer sobre. Bastante cool. Los demás son todos metalizados. Para vos, recontra sirve como fanático de Pokémon, está bueno tenerlos y a Chapita, ¿dónde lo colgarías? ¿Dónde colgarías esta Pokechapita de no, Marzo, no? Somos r y que esto te haya divertido, hecho pasar el rato, hecho perder el tiempo, hecho calentar el mate Y nos vemos en la próxima ocasión para irnos siempre derechito al vicio Muchas gracias por seguirnos y ser parte de esta familia, siempre